Dígame, usted había denunciado que personas querían matarlo. Finalmente vemos que lo agredieron. ¿Cómo pasó todo? Explíqueme, Lucas. Vea, este, yo llegué a la casa y cuando yo di a la página para montar, a, a entrar el motor a la casa, ahí me salió un chapaquito que no sé de dónde me salió. Y... Frente a frente a la casa del presidente entró en vecino. Me entró a un machetazo. Y por eso que yo sé que el presidente en el vecino. Está involucrado en todos esos problemas. ¿Lo atacó inmediatamente? Sí, yo no sé de dónde me salió. ¿Usted puede identificarlo? ¿Cómo, cómo estaba él? Sí, sí, no, eso es. Ahí está negro que vive por ahí mismo. Que vive en 23 en esa misma casa. O sea, quien lo atacó fue el negro. Sí. ¿Cuáles han sido las razones entonces de esto? Yo no sé cuáles son la las razones de él. ¿Él, Esa misma per persona fue que usted denunció días atrás que atacó la casa de su hija Pedrada. Ese mismo, sí. Ese mismo fue. ¿Usted no pudo defenderse entonces? No lo no pude defenderme porque yo no pude hablar. ¿Cómo ahora fue eso entonces? Eso fue, fue una.. una ¿Qué le pide usted a las autoridades? No, que tomen cárter en el asunto porque yo soy un hombre de un capturador problemas Y simplemente esto es un negocio muy vida, que tienen conmigo, no sé por qué. Porque yo vivo trabajando entonces allá en mi casa, una base de... de, de Debán no me hace. Y día de noche a no me tiene. No me robaron. Que se haga justicia porque no fue un mosquito que él, que él intentó matar, fue una persona de trabajo honesta. Y yo tomo por mi vida porque él me tiene amenazada a mí también de muerte y a él. Entonces, si nosotros no acudimos rápido, él ni siquiera que... estuviera vivo porque él... Tuvo una herida tan profunda que se le veía el pulmón. Y en la mano casi le mocha los dedos. Lo, en el brazo también le dio un machetazo. En la espalda tiene tres machetazos. Le mochó una oreja que se la pegaron, vean. Claro, múltiples machetazos entonces. Sí, él entró a machetazos sin, sin mediar palabras. Él llegó, él iba a entrar en el motor, que incluso él iba a venir con la sobrinita mía de cinco años. Que gracias a esa niña no andaba con él, porque si no hasta la niña hubiera... Pero dime, dime algo, él había denunciado claro. que, que, el, que Moreno... El te, negro. El negro tiró piedra a tu casa también. Sí, él eh, me daba eh, a todas las personas. Pero ¿cuál es la situación entre ustedes dos? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé por qué él, que él lleva esa cosa conmigo, porque él tiene tiempo amenazándome, yo le voy a enseñar las persianas o sea, como bien, me las dé. Pero dime, dime algo también, ¿tú has tenido algún tipo de relación con no. él? ¿Tuviste algún tipo de...? No, no. nunca. No, le voy a no. enseñar las fotos. Entonces, ¿qué tú le pidas a las autoridades? No, no, no, Que no. se haga justicia, claro no, no, no. que sí. Porque no, no yo estaba sola en nada, mi casa nada. a las 2 de la mañana y mi padre estaba con su mujer y él fue y me, me debarató las persianas, que él cree que yo no sé qué fue él. Y al otro día, cuando yo vine de la fiscalía que lo denuncié, él lo que hizo fue que cuando me vio, se estaba burlando de mí. Ese es, esa es mi habitación. Sí, es